Alcalde, por favor, tiene usted la palabra. Bien. Muchas gracias, presidente de la Comunidad Autónoma, presidente de Ampier, queridas amigas y amigos. Decía Winston Churchill que, que a veces tienes que comerte tus propias palabras y que... ...en muchas ocasiones es una dieta muy saludable... ...y es bueno también comerse a veces... Eh, ...pues ese sentimiento de orgullo porque... Eh, ...después de esta, de esta inyección de energía... ...he venido paseando con, con Miguel Ángel Revilla... ...y todo el mundo se preguntaba... ...¿quién será ese que va al lado de Miguel Ángel Revilla? refiriéndose a mí. Pero sí que quería compartir con todos ustedes... ...en primer lugar... ...como alcalde de la ciudad de Murcia... A dar la bienvenida a esta ciudad, a todos los que nos visitan desde otros lugares de España. Esta es una ciudad de puertas abiertas que le recibe a todos ustedes con los brazos abiertos. También mi agradecimiento a Ampier por cerrar su camino del sol aquí en la ciudad de Murcia. La ciudad de Murcia, escribía el gran poeta del 27 Jorge Guillén, fue catedrático de la Universidad de Murcia. Y escribió a los pocos días de estar en Murcia una carta a su gran amigo Federico García Lorca, en la que él describía las percepciones que él había tenido en Murcia. ¿no? Y escribió una frase bellísima, ¿no? que decía, «Cada día me penetra más agudamente lo que yo llamo la felicidad atmosférica. Es que nos viene en el aire y en la luz del aire, cuya tranquila respiración, solamente respiración, calma nuestra inseguridad de vivir. Solo así estoy seguro de la totalidad de mi existencia». ...respirando esa luz. Murcia es el único lugar del mundo en el que se puede respirar la luz. Así que, mi agradecimiento a Ampier por querer cerrar aquí su camino del sol. Decirles que en esta reflexión que quiero compartir con ustedes... ...voy a expresarles cuáles son, en mi opinión, las claves... ...las claves de esta nueva época que estamos viviendo. ¿Cuántas veces en nuestras conversaciones habituales, decimos que estamos viviendo tiempos complicados, tiempos convulsos, tiempos de cambio. Pues no, no es una época de cambio lo que estamos viviendo, sino un cambio de época que es algo muy distinto. La crisis que tenemos en este momento es una crisis económica, es una crisis generacional, es una crisis medioambiental. Es, en realidad, crisis diferentes, pero que están todas profundamente conectadas. Y lo que quiero compartir con ustedes es mi opinión sobre las claves, las claves de esta nueva época de la humanidad y su relación con el modelo energético. Las claves. Por primera vez en la historia de la humanidad, la mayor parte de la población del planeta vive en ciudades. Más del 50% de los terrícolas vive ya en ciudades. El ritmo de crecimiento de las ciudades es el mayor de la historia de la humanidad el proceso de concentración de la población en las grandes ciudades es imparable. Esta ciudad de Murcia ha crecido en los últimos 20 años el 30% de la población. Nos acercamos a los 500.000 habitantes. Pues el 30% más que en los 11 siglos de historia se ha producido en los últimos 20 años. Pero es que en el resto del mundo, hace poco más de 100 años, solamente 200 millones de personas vivían en las ciudades. Hoy... Son más de 3.500 millones de personas que viven en las ciudades. Y en el año 2020, el 70% de la población humana vivirá en ciudades, será urbanos. El siglo XXI es el siglo de las ciudades. Saben que en este momento existen más de 500, millones, 500 ciudades en el mundo con más de un millón de habitantes. Nunca el mundo ha sido tan urbano. Pero estas cifras, estas cifras no son lo más importante. No son más que cifras, datos estadísticos, fríos números. Existen 40 ciudades en el mundo que solamente tienen el 18% de la población. Pero esas 40 ciudades albergan el 68% de la actividad económica del planeta. Y lo que es más importante, el 85% de la innovación científica y tecnológica. Solamente en 40 ciudades del mundo. Saben ustedes que existen cinco ciudades en el mundo que albergan más premios nobeles que el resto del mundo, solamente en cinco ciudades. ¿Qué quiero transmitirles con esto? Que en las ciudades no solamente están las personas, como hemos visto antes, sino que está también el talento, la creatividad, el conocimiento. El conocimiento, que es la materia prima del nuevo modelo social. Es la materia prima que va a asegurar el progreso económico y social se concentra en las ciudades. Y esto es un fenómeno absolutamente crucial. Pues en este recién iniciado siglo XXI, hemos entrado de lleno en lo que llamamos la sociedad del conocimiento. El valor mayor de una sociedad no va a estar en sus materias primas, no va a estar en sus recursos naturales, no va a ser ni siquiera la fuerza del trabajo o del capital, va a ser el conocimiento. Y el conocimiento reside en las personas. Hemos dejado atrás la revolución industrial de principios del siglo XX, con el descubrimiento de la máquina de vapor y la generación de energía eléctrica. En este momento, como les digo, el mayor y más importante elemento de progreso de la sociedad va a ser el conocimiento, el talento, la creatividad que reside en los seres humanos. Además, junto a esto, también se ha producido una migración social ...en los elementos de poder. Hasta el siglo XIX... ...los elementos en torno a los cuales... ...se nucleaba la sociedad... ...era lo que yo llamo las élites de poder. La iglesia, la aristocracia... ...hasta el siglo XIX. En el siglo XX... ...es lo que yo llamo las élites sociales. Durante todo el siglo XX... ...el poder se ha concentrado... ...en los gobiernos, en las instituciones... ...en los partidos políticos... ...en los medios de comunicación... ...en las empresas. Pero en este siglo XXI... Esa migración social va hacia las personas. El siglo XXI va a ser el siglo del humanismo. Va a ser El ser humano va a ser el centro. Vivimos una nueva época, un nuevo renacimiento. El renacimiento se produce, tras ese largo periodo, mil años de etapa oscura de la Edad Media, hacia el año 1500, se produce el renacimiento, en el cual se vuelve a la cultura clásica y es el ser humano el centro de toda la actividad y florecen las artes, la ciencia, la literatura. Las personas son el centro del nuevo orden social y las ciudades, como hemos visto, son su hábitat natural y preferente. Es en las ciudades donde se van a desarrollar los nuevos modelos productivos, la economía creativa, la economía colaborativa, en las ciudades y con las personas. Vamos a ver algunos ejemplos de estos cambios que se están produciendo. Cambios en los modelos de comunicación. ¿Cuánto tiempo hace que no escriben ustedes una carta y le ponen un sello para enviarla por correo? ¿Hablan ahora más por teléfono o menos que hace simplemente un año? ¿Escriben más correos electrónicos en este momento o menos que hace simplemente un año? Probablemente menos. La comunicación se está trasladando hacia nuevas formas. saben? Que plataformas como WhatsApp, en este momento, cada mes, dos billones de personas utilizan estas plataformas como WhatsApp, Skype, etcétera. Solamente en España, en España, recuerden que somos 47 millones, quiten ustedes los niños y las personas mayores, en España, 19 millones de personas utilizan fundamentalmente este medio para comunicarse, el WhatsApp. ¿Cómo está cambiando el modelo de información? Muchos de ustedes tienen hijos, hijas, que probablemente sean universitarios. Es decir, que tienen, lógicamente, un nivel cultural elevado. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a una de sus hijas o de sus hijos leer un periódico en papel? ¿Lo ven habitualmente escuchando los informativos de la televisión? ¿Escuchando los informativos de la radio? ¿Por dónde se informan sus hijas y sus hijos? ¿Dónde obtienen la información? ¿Saben ustedes que en los próximos dos años habrá más palabras escritas en Twitter que en todos los libros que se han publicado en la historia de la humanidad? En la actualidad hay más de 2.000 millones de personas en todo el mundo que tienen acceso a las redes sociales. En España, en España, vuelvo a recordarles, 47 millones de personas, quiten los niños y las personas mayores a ver cuánto se le quedan. Hay 15 millones de personas que utilizan el Facebook, en España. 15 millones de personas que utilizan el Facebook. Cambios en los modelos de movilidad. Los que han venido de fuera, habrán venido pues, para venir a Murcia, su coche privado, habrán utilizado a lo mejor el tren, no sé, autobús, supongo que pocos, el avión. Lo decía el presidente Revilla, ¿no? las complicaciones que ha tenido para venir a Murcia. ¿Saben ustedes cómo se desplazan sus hijas e hijos en este momento? Solamente en BlaBlaCar, en España, más de dos millones y medio de personas han utilizado este modelo de transporte en este año 2015. ¿Saben cuántos coches tiene BlaBlaCar en propiedad? Ninguno, cero. Cambios en el modelo turístico. Han venido ustedes a Murcia, muchos de ustedes. No sé si han consultado una guía turística, una revista especializada, una agencia de viajes para venir a Murcia. Saben que solamente TripAdvisor es una plataforma que en la actualidad dispone de más de 290 millones de opiniones sobre 5 millones de restaurantes y alojamientos ubicados en todo el mundo. ¿Saben cuántos hoteles o restaurantes? ¿Son propiedad de TripAdvisor? Ninguno. Cero. ¿Saben que hay una plataforma que se llama Airbnb, Bed and Breakfast, Airbnb, Bed and Breakfast que dispone de, proporciona alojamientos, dos millones de viviendas en 192 países en 33.000 ciudades de todo el mundo? ¿Saben cuántas de, estos, de estas viviendas son propiedad de esa plataforma? Ninguna. Cambios en el modelo comercial. Si ustedes quieren comprarse hoy una camisa, un vestido, un pañuelo, una corbata, pues van al centro comercial, van al gran almacén, van a la tienda de, de su barrio a comprárselo, ¿no? Vale, vale. La plataforma de venta online, Amazon, ha vendido, está vendiendo 20 millones ...de artículos cada día... ...20 millones de artículos cada día... ...en los Estados Unidos... ...800 billones... ...de dólares... ...se pagan mediante aplicaciones móviles... ...cada año... ...relaciones económicas... ...bueno, ya lo, ya lo saben ustedes... Eh, ...quieren... ...pedir un préstamo... ...van a su banco, van a su caja... ...quieren solicitar financiación... ...bueno... ¿Saben lo que es el crowdfunding? Pues en 2015, por ejemplo, un nuevo periódico que se publica, se llama El Español, batió el récord de crowdfunding en España, consiguiendo más de 3.600.000 euros gracias a más de 5.600 inversiones obtenidas a través de la red. Veo aquí algún, algún responsable de entidades de crédito. ¿Cómo está cambiando el modelo de ocio y de consumo? en España. Si quieren ver un vídeo, un anuncio, ver una, una película, pues ya saben, tienen que verla en la televisión, ir al cine, etcétera. La plataforma YouTube, en la actualidad, carga más de 300 horas de vídeo por minuto, por minuto de acceso absolutamente gratuito. Dispone de mil millones de usuarios únicos al mes. ¿Cómo está cambiando la educación y la salud antes, para aprender, había que ir a la universidad, enseñanza presencial, un profesor que te hablaba y un alumno que recibía el conocimiento y tenías que estar allí presente, ¿no? En la actualidad, el 46% de los estudiantes universitarios está cursando al menos, al menos un curso online, a distancia, el 46%. En la salud, te querías hacer un chequeo, ibas al médico, al hospital, te hacían las pruebas... En el momento actual, a través de tu teléfono móvil o de tu reloj, eres capaz de monitorizarte las 24 horas y medir la calidad del sueño, medir las pulsaciones, el consumo de calorías, los pasos que has dado, los kilómetros que has recorrido, las escaleras que has subido. Puedes conocer incluso tu nivel de glucosa. Pero hay algo enormemente paradójico. Todos estos cambios, ¿verdad? No es una época de cambios, sino un cambio de época. Todo esto ha cambiado. Pero ha cambiado el modelo energético a la misma vez que ha cambiado todo lo que estamos viendo en la sociedad. Porque todos estos nuevos productos han girado en torno a tres factores. Personas, tecnología y ciudades. Ciudades. Porque he dicho antes que la población se ha concentrado en las ciudades. También la actividad, también la producción y el consumo. En las ciudades se genera consumo, Actividad, producción y se concentra la población. Y hace que las ciudades sean los lugares donde los problemas medioambientales son más graves, donde se manifiestan con mayor intensidad. Las ciudades son las primeras responsables del consumo energético del mundo. Son las principales responsables del efecto invernadero por el aumento de la producción de CO2, cuya emisión se concentra en los ámbitos urbanos. Pero no está cambiando el modelo energético como vemos que está cambiando en otros ámbitos. Tenemos que ir avanzando, como ustedes han puesto muy bien en su, en su anagrama, en su modelo, en el camino hacia el sol, hacia un nuevo modelo energético, social y sostenible, porque las palabras clave son sostenible, colaborativo y accesible. En Murcia lo estamos intentando. Tenemos un plan de acción de energía sostenible, en el cual toda la gestión de la energía, todo el alumbrado público y el sistema de regulación de tráfico está siendo sustituido hacia sistemas más eficientes. Piensen que solamente en la ciudad de Murcia tenemos 102.000 farolas repartidas por toda la ciudad. Somos la primera ciudad de España y probablemente de Europa, en el número de farolas que tenemos en la ciudad de Murcia, dada la extensión, 900 kilómetros cuadrados y más de 60 pedanías en esta ciudad. Estamos cambiándolas todas ellas, igual que en los edificios públicos. También tenemos 24 cubiertas fotovoltaicas, edificios municipales, instalaciones fotovoltaicas en jardines, en marquesinas, en las piscinas, plantas de biogás en nuestras estaciones de depuración de aguas residuales, nuestras plantas de tratamiento de residuos. La gestión del agua en Murcia. La ciudad de Murcia tiene una red de gestión del agua equivalente a la ciudad de Barcelona. 2.167 kilómetros de redes de abastecimiento y 1.564 kilómetros de redes de saneamiento. ¿Saben cuánto se vierte de toda esta red sin depurar?, en la ciudad de Murcia, cero. El 100% de las aguas de Murcia son aguas depuradas. Además, en nuestras estaciones de depuración tenemos el régimen de cogeneración en todas ellas. Por decirles un ejemplo, la EDAR de Murcia Este produce en este momento energía suficiente para un municipio de 4.000 habitantes durante un año. Solamente con lo que producimos en nuestra estación depuradora de Murcia Este. Además, tenemos instaladas mini centrales hidráulicas, con las cuales, en su conjunto, hemos logrado reducir, desde el año 2011 al 2013, un 89,11% nuestra huella de CO2. Junto a esta gestión del agua y de los consumos de energía, la movilidad urbana sostenible. La ciudad de Murcia, en este momento, va a disponer, muy rápidamente, de 162 kilómetros de vías ciclables... Tenemos un sistema muy eficaz de utilización de bicicletas públicas. El alquiler en este momento, hay más de 11.000 personas ya inscritas en este sistema de alquiler de vías de bicicletas públicas. Y toda nuestra flota está siendo sustituida progresivamente hacia vehículos eléctricos e híbridos en nuestro parque móvil. Mis medidas complementarias que estamos poniendo en marcha también, como es ese gran proyecto... ...de Plan de Acción de la Huerta de Murcia... ...y el gran proyecto Murcia-Río. Y acabo ya. El modelo energético... ...existente actualmente en España... ...no podrá mantenerse durante mucho tiempo. Está basado en un 80%... ...en la energía de origen fósil. Prácticamente toda ella de importación. Esto supone un grave problema para España... ...y no solamente por la balanza de pagos... ...por asegurarnos la continuidad del suministro... ...sino también por lo que supone de pérdida de la soberanía nacional... ...el depender del exterior... ...y de las energías fósiles... ...es un elemento... ...muy complicado para nuestra balanza de pagos... ...para la continuidad del suministro... ...y también para la soberanía nacional... ...es absolutamente necesario... ...evolucionar... ...hacia un modelo energético... ...basado en esas tres palabras... ...sostenible... ...colaborativo... ...y accesible... ...el camino lo saben ustedes mejor que yo, está siendo difícil, muy difícil. Los gigantes, que no son molinos, como en el Quijote, siguen ahí, están ahí. Pero, como recomendaba un murciano, el primer español en Europa, nacido aquí, en Algezares, una pequeña pedanía, en la cordillera donde está el santuario de la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta. Saavedra Fajardo. Saavedra Fajardo es el representante más genuino de la personalidad inquieta y aventurera del murciano. En su gran obra, Las empresas políticas, escribe en un momento determinado, rendirse ante la adversidad es mostrarse de su parte, pues no puede un ánimo abatido encender pensamientos generosos. Selamünaleyküm